¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una gran competencia general que es calcular razones de cambio de variables relacionadas utilizando derivadas de funciones. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber proponer modelos matemáticos a situaciones problemas reales utilizando funciones calcular el límite de una función utilizando la técnica adecuada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 En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina conociendo la magia de la recta y la segunda graficando funciones. La segunda unidad didáctica se denomina límites. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina estableciendo la continuidad de una función y la segunda conociendo los límites indeterminados y al infinito. La tercera unidad didáctica se denomina derivadas, en ella deberá estudiar cinco actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina usando límites para calcular derivadas. La segunda, conociendo las técnicas de derivación. La tercera, calculando máximos y mínimos. La cuarta, derivando variables relacionadas. Y la quinta, conociendo las aplicaciones de las derivadas.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 para determinar sus puntos críticos útiles para establecer sus máximos y mínimos. La derivada de una función fue presentada por Isaac Newton para dar respuesta a situaciones problemas reales que involucren cambios infinitesimales de funciones y cuyas principales aplicaciones las implementó en la física mecánica para calcular velocidades y aceleraciones. Y fue esta herramienta matemática la que le permitió definir la segunda ley de Newton, ley de la fuerza, la cual establece el concepto de fuerza como la derivada de la cantidad de movimiento de un cuerpo, movimiento lineal, respecto al tiempo.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 deberá estudiar actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y se espera que con estas pueda desarrollar las competencias propuestas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.